Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto tenerlos esta noche nuevamente en nuestro programa Visión de Futuro. Qué gusto poder saludarlos al comenzar esta nueva semana que comienza hoy a la puesta del sol. La verdad que estamos muy contentos de haber pasado un día maravilloso en comunión con nuestro Dios y por supuesto en contacto con la naturaleza. Además de saludarlos, quiero compartirles que muchas personas nos están saludando y escribiendo y muy contento porque estamos viendo nuestros vídeos y, por supuesto, están ellos en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube. Los puedes ver y compartir con tus amigos en Boris Darmon Canal. Así lo buscas, Boris Darmon Canal en YouTube. O nos sigues también en vivo en nuestros canales de Facebook, como Boris Darmon. Hemos venido hablando acerca del sentido de la vida, hemos venido hablando acerca de la identidad, hemos venido... Eh, reflexionando un poco acerca de aquellas cosas que nos interesan para poder comenzar una vida eh, diferente, con propósito, que es lo que todos queremos. Hemos estado eh, reflexionando un poco acerca de cómo nosotros podemos encontrar nuestro para qué, cómo podemos desarrollarnos dentro de, de, de nuestro proyecto de, de ir hacia los demás, o sea, proyectarnos hacia los demás. Y hemos hablado un poquitito acerca de la particularidad del ser humano. Por eso hablamos de identidad. Y cuando hablamos de identidad y particularidad, estamos hablando de características propias de cada ser humano. Y al hablar de esas características propias, no solamente nos damos cuenta que somos personas diferentes los unos con los otros y que esas diferencias no es que nos separan, sino que más bien nos ayudan a poder valorar lo que nosotros particularmente tenemos y cómo podemos complementarnos con los otros para poder desarrollarnos dentro de una comunidad que realmente busca el bienestar. Eh, no tenemos bienestar, no hemos encontrado bienestar. En la mayoría de las comunidades no hay un bienestar eh, homogéneo o constante. La razón es muy sencilla, porque no todos somos personas que nos damos cuenta quiénes somos y para qué estamos en esta vida. Una de las cosas que mayormente nos afecta son las circunstancias que son ajenas a nuestra realidad, pero que de alguna manera se involucran dentro de nuestro entorno, de tal modo que comienzan a dañar o poner trabas en nuestro diario vivir, eh, que muchas veces hace más tediosa la vida. Sobre todo cuando tenemos un propósito y queremos desarrollar ese propósito, muchas personas comienzan a producir críticas, etcétera, etcétera. Pero el mayor problema no está fuera de nosotros. Alguna vez mencioné en una de mis clases hablando acerca del conflicto, que el conflicto en realidad comienza con nosotros y termina con nosotros. Nosotros si queremos tener conflicto con los demás, no más tenemos que creer en ese conflicto o crear el conflicto, y lo demás es añadidura. Pero si tú quieres acabar con el conflicto, tú te separas de aquello que te afecta y definitivamente terminas el conflicto. Ahora, ¿Cómo separarte cuando te ves involucrado en una situación en la que, sin duda, tú mismo has provocado en un acto de, de relacionamiento con alguien, se ha producido un conflicto y cómo resolver eso? Sin duda, eso tendrá que ver mucho en eh, concordancia con la persona con quien tienes el conflicto, o con la comunidad, o la sociedad con la cual tú estás en conflicto. Pero hay un conflicto que es mucho mayor, que es un limitante mucho más grande que el externo es el limitante mental. ¿Cuáles son algunos limitantes mentales que nosotros tenemos en nuestra en nuestro en nuestro diario vivir que nos inducen o, con, o que nos limitan valga la redundancia para poder desarrollar nuestro propósito de vida. El primero de ellos es aquello que nosotros adquirimos como parte de la crianza porque nacimos en una familia y se, sin duda la familia jugó un papel importantísimo en el concepto que desarrollamos respecto de la vida. Eh, lo he mencionado en algunas ocasiones que yo tuve unos padres, eh, voy a decirlo de una, manera, de una manera muy coloquial, corajudos. Quiere decir que eran muy trabajadores, muy emprendedores. Eran dos personas que realmente nos mostraban su coraje para poder eh, salir adelante en la vida. Los dos no eran personas, como, como les llaman ahora, estudiadas, ¿no es cierto? No eran dos personas que tenían grados académicos, como tampoco se ha demostrado hasta el día de hoy que los grados académicos hacen a las personas, ni hacen a los ricos, ni hacen a los, a los emprendedores, en realidad depende mucho de la capacidad de cada uno y su desarrollo individual. Ellos eran así. Eran padres muy trabajadores, muy emprendedores. Tengo el privilegio de tener a mi mamá todavía conmigo viva a sus 92 años y puedo dar fe de que realmente la formación que ellos nos dieron es la réplica de lo que nosotros podemos hacer eh, con nuestros hijos, con nuestros nietos y bisnietos. O sea, la influencia de la familia forma nuestros paradigmas, forma nuestros parámetros, tanto de creencias como de comportamientos. Y muchas veces esos paradigmas que estuvieron y fueron muy buenos en su tiempo, no necesariamente son buenos y deben estar en nuestro tiempo. Eh, comentando un poco acerca de la forma como, por ejemplo, nosotros hemos recibido las, la crianza de nuestros padres. Algunos creen, equivocadamente, por supuesto, la ciencia lo ha demostrado, que lo que nuestros padres hicieron fue lo mejor que hicieron porque ellos nos castigaban y nos daban una disciplina realmente eh, casi castrante. Era una disciplina eh, llena de castigos. No era una disciplina llena de orientaciones, sino de castigos. Entonces, algunos dicen que antes los, los hijos obedecíamos a los padres porque los respetábamos. No es que los respetábamos, la verdad es que teníamos miedo de, del castigo. El cinturón, el manotazo, la palmada, estaba casi después de la palabra. Entonces, forma un paradigma en el cual te limita pensar y simplemente te sometes a obedecer o te, te limitas a obedecer. A obedecer muchas veces sin razón, sin reflexión. Y uno de los grandes limitantes que los seres humanos llegan a adquirir en la edad eh, inicial es justamente el no saber pensar. Se forma un paradigma tan grande el que, no, esto es así, mis padres me enseñaron así y esto lo tengo que hacer yo porque ellos me lo dijeron, así me lo enseñaron, yo vengo de esta familia y por tanto yo soy así, el que me acepta bien y si no, no. Las sociedades cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian y si las circunstancias y las, y las edades y los tiempos cambian porque el cambio es lo más constante en la vida del ser humano o lo más permanente, entonces, tenemos que nosotros desarrollar una capacidad de reflexión de tal manera que podamos analizar aquellas cosas que adquirimos como paradigmas en nuestras casas, en nuestro hogar, y traslucirlos a la realidad o transportarlos a la realidad a la que vivimos ahora. Si bien es cierto, esto es un acto eh, muy simple, necesita reflexión. Necesita que cada uno de nosotros tomemos conciencia del tiempo que vivimos. No es el simple hecho de decir, yo fui criado así y mis padres me enseñaron eso. Esto se aplica en todos los campos de la vida. No solamente en el campo eh, espiritual, como estamos hablando ahora, sino también en el campo social, cultural, económico, ¿no? Moral. Ahora, si bien es cierto en el campo moral nosotros tenemos que mantener ciertos principios que gobiernan la vida del ser humano como tal, como la vida, el respeto al, a la vida y todo lo demás, tenemos que aprender a ver cuáles son nuestros limitantes. Y los limitantes más fuertes están dentro de nosotros. Estábamos justamente trabajando aquí cuando, cuando eh, teníamos unos troncos muy grandes, muy pesados. Y le digo a uno de los trabajadores, vamos a moverlos de aquí para allá. Y él me dijo, imposible, eso es imposible. Y le digo, ¿cómo que imposible? Lo imposible se ha puesto para intentar. Lo posible ya está hecho. No, eso es imposible, dijo. En unos instantes después, solamente diez minutos después, teníamos el, el tronco en el lugar donde queríamos un, un árbol que habíamos cortado. Lo teníamos en el lugar adecuado. Le pregunté, ¿fue imposible? Tal vez el paradigma está basado no necesariamente en un hecho adquirido desde los padres, sino también en la falta de interés a conseguir información. Los paradigmas muchas veces están basados, como dije al comienzo, en que tú obedeces, no pienses. Tanto en el campo religioso, también se enseña muchas veces eso. Esto es lo que dice la religión, esto dice la tradición, y tú tienes que aceptarlo. Y eso es un limitante demasiado grande que los seres humanos nos ponemos para poder no avanzar ni desarrollar nuestro propósito en la vida. Ninguna religión, ninguna persona, ni tus padres, ni tu, pa, ni tu madre, ni tus seres amados, ni los que están más cerca de ti, deben determinar aquello que tú puedes por ti mismo analizando, reflexionando darte cuenta que tú realmente necesitas aprender, aceptar creer algunos me dicen que soy un poco rebelde con mis ideas, puede ser Deberé, o de repente suelo rebelde, pero no es, no es rebeldía es simplemente el acto voluntario de reflexionar de preguntarme ¿será esto lo que es correcto? ¿Será esto lo que quiero? ¿Será que es esto lo que quiero para mi vida? En el campo religioso, yo soy una persona muy informal. Me incomoda mucho la formalidad. Yo sé que Dios tiene sus formas. Eh, cuando enseñó a Israel, le enseñó una manera de adorar, que se arrodillara la gente. Pero eso tenía todo un proceso didáctico de parte de Dios. Me gusta más cuando la Escritura dice entra en tu recámara a solas y tu padre que te vea a solas te recompensará en público. Me gusta más esa informalidad de la relación con las personas y con Dios, pero yo fui formado con un paradigma de formalidad y en algún momento dije no, yo no voy a volver a hacer lo mismo que aprendí cuando era pequeño, porque aquellas formalidades en vez de darle sentido a mi existencia, me producían aburrimiento, me producían tristeza, me eh, casi como que me eh, desanimaban tratar de buscar aquello que necesitaba en mi relación espiritual. Lo mismo sucede en los protocolos, eh, me, me cuesta mucho los protocolos, aunque he ido muchas veces a mis conferencias, y bueno, hay que dirigirse al fulano de tal, a su etcétera, etcétera, etc. incluso he dado una conferencia sobre el protocolo, pero ¿cuál es el objetivo del protocolo? Mantener una formalidad, con un propósito. No es la formalidad lo que nosotros tenemos que aceptar, sino el propósito por el cual se hace la formalidad. Muchos de los paradigmas que nosotros tenemos son limitantes porque estamos más interesados en cumplir el paradigma y no tal vez entender por qué se dio cuando se creó. Tenía un objetivo didáctico enseñarme a hacer cosas respecto de Dios en la mañana, en la tarde, pero ya. Eso, eso bastó, ya se enseñó, lo demás es elección mía, Dios nos dio a nosotros la capacidad y la libertad de poder pensar, de poder elegir, de poder evaluar, de poder analizar las cosas, pero somos a veces perezosos mentales y no queremos analizar simplemente, lo hicimos así, lo hicieron así, yo aprendí así, no hay nada que hacer, yo sigo ese camino, y pues si avanzo bien y si no, ¿qué importa? No es así. La vida con propósito no solamente lleva, te lleva al análisis de ver quién tú eres, sino también de ver cuáles son los limitantes que tú te pones en la mente y que no te permiten trascender. Si bien es cierto, cada reflexión te traerá consigo una cantidad de, de oportunidades para ver qué puertas abrir, dónde abrir o qué barreras derribar, tienes que tener la osadía de intentar libremente de buscar un camino mejor para cumplir tu propósito en la vida. No lo puedes hacer como lo se hacía hace 40 años atrás. No lo puedes hacer como lo hacían tus padres hace 80 años atrás. Tú tienes que tener tu propia forma de entender la vida. Tienes que tener tu propia forma de emprender tu propio destino, tu propio futuro. Y en el futuro no se emprende mañana, se emprende en el momento en que me doy cuenta que existo, que estoy y que necesito hacer algo. Hay ciertas responsabilidades que nosotros tenemos para poder mantener el respeto a las buenas ideas que nuestros padres nos dieron. Pero eres tú quien finalmente vas a ver o vas a decidir si esas cosas que te enseñaron son limitantes o son impulsadores para cumplir tu propósito en la vida. En el tema profesional, lo hemos conversado muchas veces en muchas conferencias que he, dado, que he dado acerca de vocación. Y generalmente muchos de nosotros hemos cometido el error de decir, tú tienes que estudiar tal carrera. Y nuestros hijos, por obediencia, porque dependen económicamente de nosotros, pues tomaron la decisión de seguir nuestro consejo. Pasan los años y se van dando cuenta que eso no era el propósito de su vida. Llegan los 30, 35 años y ven que tienen que cambiar el rumbo. Qué bueno que se dieron cuenta, a, por lo menos a ese tiempo. Pero hubiera sido mejor que las personas pudieran redescubrir o descubrir a su temprana edad cuál es su propósito en la vida. Pero como no nos dedicamos a eso, mandamos a nuestros hijos a, a cumplir las tareas académicas, a cumplir sus notas, a pasar la secundaria, el, el superior o, o la universidad. Y creemos que nosotros estamos cumpliendo con que ellos descubran la vida y que descubran su propósito. No es así. La profesión no es todo, y diría yo, casi nada. Porque el conocimiento hoy está tan abierto a todos, que si tú no vas a la universidad, que si tú nunca pasas por una escuela, tú podrías saber lo mismo o más de lo que sabe un alumno en la escuela, académicamente demostrando que él ha sacado buenas notas, que ha pasado todos los cursos. Yo siempre he dicho que eso es una prosecución de cursos simplemente para cumplir un requisito. Porque el conocimiento no se queda estático. El conocimiento no es estático. Entonces, un paradigma que se quede en la mente y te, que te vuelva una persona estática en, el, en, en tu cognición, estás perdiendo la oportunidad de descubrir, de abrirte al mundo que va cambiando cada milésima de segundo. Si tú no lo descubres, perderás tiempo. Y lo único que no se recupere en la vida es el tiempo. Estos limitantes también están basados en ciertas, ciertos paradigmas que hemos desarrollado a través de los años. Por ejemplo, la falta de confianza. Muchísimas personas en su vida tienen falta de confianza, desconfían de todo. Y eso es un paradigma que te limita demasiado. No, mejor no voy a salir, de repente va a llover. No, mejor no voy a salir, de repente me muerde un perro. Mejor me quedo aquí, de repente me pasa algo. Los paradigmas... Generalmente son castrantes. Te vuelven una persona improductiva. Y si tú quieres romper tus paradigmas, tienes que informarte. Tienes que ser osado. Tienes que buscar alternativas. Pero para eso tienes que darte cuenta de dónde estás. De repente hay personas que no se dan cuenta que están en un estado de confort y de repente les gusta estar ahí. Van a quedarse ahí. Su propósito de vida quedará estancado por el resto de sus días. Porque finalmente no tendrán la alternativa de buscar mejores eh, emprendimientos o mejores eh, alternativas de vida para cumplir su propósito. Entonces, eso es, esa falta de confianza está, está también basada en una falta de identidad. Cuando tú no sabes quién tú eres, muchas de las cosas que tú quieres emprender se limitan o se desgastan en poco tiempo. ¿Por qué? Porque no tienes la confianza, la confianza plena de quién tú eres. No tienes la seguridad de que lo que estás Emprendiendo, tiene una base moral dentro de tu mente y tu corazón. Es importantísimo entonces tomar eh, una, hacer una, una pausa y tomar una reflexión respecto de esto, porque me han preguntado muchos, Boris, ¿qué cosa crees que es lo que más limita al hombre para desarrollar su propósito en la vida? Y es eso, la falta de confianza, falta de conocimiento, eh, paradigmas adquiridos de, su, de sus padres. En el tema dogmático yo tengo ciertas críticas, ¿no? Eh, porque seguramente en algún momento voy a hablar acerca del Dios en quien yo creo, que es un Dios para mí totalmente libre. Y no digo libertino, por si acaso. Un Dios libre que acepta mi capacidad de pensar, reflexionar y decidir. No me cuestiona, como no le cuestionó a Adán y a Eva. La Biblia misma refrenda ese pensamiento. Pero en temas de dogmas, yo creo que las religiones han jugado un papel realmente importante para detener, para destruir el cumplimiento del propósito en la vida de un ser humano. Llamémosle el cristianismo que nació con el espíritu de servicio, con el espíritu de darse hacia los demás, con el espíritu de mostrar a un Dios de oportunidades se ha convertido en el Dios castrante, en el Dios limitante, en el Dios que no tienes que hacer esto, que no tienes que hacer lo otro, que no tienes que ir por aquí, que no tienes que ir por allá, que no tienes que hablar tal cosa, que no tienes que hacer una cantidad de paradigmas religiosos o dogmas religiosos que lo único que hacen es destruir el corazón del hombre y su voluntad de acercarse a su Dios presentamos a un Dios malo. Y uno de los limitantes más grandes que tenemos los seres humanos para crecer espiritualmente es justamente mirar a un Dios que solo castiga. Hoy estábamos en la iglesia cuando un hermano dijo, lo que pasa es que Dios te castiga para que te corrijas. Dios no actúa a través del castigo para corregirnos Dios utilizó el castigo como consecuencia de la desobediencia del hombre, no como consecuencia de su mano. Como consecuencia, como cuando tú tú no te quieres mojar, estás debajo de, de, de, de, de, del, del paraguas de Dios, pero te, quieres, te vas, de, te vas del, del paraguas de Dios, te vas a mojar, porque no tienes el paraguas de Dios. No es que Dios te trajo la lluvia, sino que tú te saliste de la protección del paraguas de Dios, y por, por tanto te mojas. Si tú estás bajo la protección de Dios, tú tienes todo, pero si tú te vas, tú recibes el castigo de tus, de tus decisiones, de tus acciones. Si tú te alejas de la protección de Dios, vas a recibir el castigo que Satanás está preparado para ti. Él lo tiene listo. Nomás aléjate un poquito de Dios y verás cómo te, te castiga y te golpea. ¿Es Dios quien te castiga? No, es, son las consecuencias de tus propias elecciones. Pero hemos puesto a un Dios como el Dios malo, como el Dios que, que destruye la mente del hombre cuando el hombre quiere hacer cosas diferentes a los que supuestamente la religión lo dice. Y aquí yo tengo un, una gran crítica a la religión, porque lo único que ha hecho es limitar la voluntad humana y la ha vuelto dependiente de paradigmas religiosos eh, contrastantes a la voluntad de Dios. Ve y no peques más, yo tampoco te condeno. Si crees y si eres bautizado, serás algo. O sea, Dios siempre abría las puertas. Dios siempre abría las oportunidades a través de Jesús. Sus palabras eran, yo estoy aquí, soy la puerta, entra por él, soy el camino, soy la verdad. O sea, no me vengas a mí a decir que lo que tú me dices es tu verdad y que yo no puedo hacer otra cosa más que lo que la Biblia me dice. Si la Biblia me dice que Cristo es mi verdad, déjame caminar con él. Me parece mucho más seguro que caminar, caminar con Cristo, que caminar con los paradigmas religiosos que tú me has puesto como religión. Me revelo, claro. Yo me declaré hace un año y medio atrás no eclesiástico. Para mí ir a la iglesia no me facilita, no me ayuda espiritualmente, no me ayuda, porque no encuentro nada en la iglesia. Encuentro una reunión donde se canta, donde se ora y se, se hace cosas, se estudia la Biblia, pero eso no contribuye necesariamente a mi vida espiritual. Lo que debería contribuir a mi vida espiritual es ese Dios informal que yo encuentro en mi recámara. Cuando a las 3 de la mañana siento en mi corazón que he ofendido a Dios con alguna actitud, con alguna palabra. Cuando en mi corazón siento que Dios está conmigo y es mi Dios que me acompaña, que me bendijo en, la, en el sembrío que coseché, en la, en la gallinita que puso los huevos, eh, qué sé yo, en el perrito que, que pudo sanarse de su enfermedad, en el árbol que creció y me dio sombra. O sea... Allí es donde yo puedo encontrar al verdadero Dios, rompiendo esos paradigmas de formalidades que no tienen ningún sentido para la vida. De repente tú me estás diciendo, Boris, me estás tratando de imponer tu forma de pensar. No te estoy tratando de imponer mi forma de pensar. Te estoy hablando de mi experiencia para que sepas que Dios no es un Dios de paradigmas y dogmas castrantes. Dios es un Dios de oportunidades. Pero esos limitantes, ¿dónde están? fuera de nosotros no están en nuestra mente por eso dice la Biblia que debemos renovarnos en nuestra mente para poder entender los designios de Dios tú no puedes decir que eres un verdadero hijo de Dios un verdadero cristiano que vive su propósito de vida si simplemente estás cumpliendo aquello que te piden o tu religión o tu comunidad o tus familiares y creas tú una cantidad de prácticas que dices oh yo estoy haciendo lo correcto porque lo que me pidieron eso estoy haciendo. Yo a veces comparo eso con la labor de un profesor. ¿no? El profesor cuando termina el año dice, yo he cumplido todo lo que mi currícula decía. Le pregunto yo al profesor, como yo soy docente también, le digo, ¿han aprendido tus alumnos? No sé, profesor, pero yo he cumplido. Lo que me pidieron en la oficina eh, que, de la rectoría, yo lo he cumplido. ¿Pero aprendieron? ¿Saben? Tú puedes cumplir las cosas que tu iglesia te pide. Puedes cumplir lo que la comunidad te pide, pero lo haces de voluntad. Estás cumpliendo tu propósito de vida. Estás recibiendo el bienestar que recibe todo aquel que hace las cosas con alegría, con bondad y que sirve a Dios de corazón y que Dios le da el privilegio de poder caminar en sus caminos y andar según su voluntad. ¿Estás tú entendiendo cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si tú entiendes eso, entonces estamos bien. Entonces, esos limitantes que estaban en tu mente serán eh, dispersados, desaparecerán por la obra del Espíritu Santo. Hay algunas cosas que todavía tengo en mi mente que no me dejan, que me limitan, y que tal vez son los que todavía por algún motivo me tienen amarrado a situaciones que no puedo salir, que no puedo dejar. Y yo le pido a Dios esta noche, por mí y por ti, para que esos paradigmas que están en tu cabeza, que están limitándote para emprender una empresa, para emprender una, una nueva relación con Dios, una relación con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, para pedir perdón, para disculpar, para tener una convivencia sana, que son casi como, como acusadores permanentes en tu mente, que te están amarrando para poder desarrollarte y no poder desarrollarte como persona, lo pongas en las manos de Dios. No es fácil. Pero todo es posible. Dios puede hacer todo lo que tú le pidas. Habla con él. Dile que te ayude. Estoy seguro que si tú le dices lo que sientes, de verdad, él va a abrir las puertas, va a destruir tus paradigmas limitantes, va a quitar esas falsas creencias que tienes, va a ref eh, refrendar la confianza que tienes en él para, para decirte, él mismo te va a decir, yo estoy contigo. Confía en mí. Donde tú vas, yo voy a ir. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Espero que esta noche cada uno de nosotros podamos eh, comprender que esos limitantes que están en nuestra mente los podemos resolver poniéndonos en las manos de nuestro Creador. Él nos ayudará a tener confianza en Él. No, no desconfíes de Dios. No confíes en tus propias eh, prudencias, en tus propias, eh, en tu inteligencia. Confía en el poder de Dios que está sobre toda inteligencia, sobre todo poder, y él te va a ayudar a crecer y a desarrollar tu propósito en la vida. Que el Señor nos bendiga esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque en ella hemos aprendido todo lo que hemos dicho esta noche aquí. A veces nuestra mente está limitada por aquellas cosas que aprendimos en el pasado y que solamente son cosas, exigencias humanas, tradiciones de hombres, pero hoy... Tú nos enseñas en tu palabra a abrir nuestra mente hacia la libertad, hacia la verdad, hacia el camino que es Jesucristo. Si hay alguna cosa que nos limita crecer y desarrollar nuestro propósito en la vida, te lo ponemos en tus manos para que tú nos muestres y tú lo destruyas y que podamos cada día vivir una experiencia nueva de crecimiento espiritual, social, personal, contigo y con nuestros semejantes. Te entregamos este mensaje en tus brazos de amor, para que tenga frutos en el corazón de aquellos que lo escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Yo deseo que te seas prosperado en todas las cosas, dice, dice su palabra. Así que esta noche, al término, te deseo lo mejor esta semana que comienza. Por supuesto, un amigo de ustedes, Boris Darmon, me pueden ver en Boris Darmon canal en YouTube y también en vivo en nuestras, nuestros fanpages, nuestros grupos de Facebook. Un abrazo para ustedes que tengan una linda, linda, hermosa semana. Buenas noches.